Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Soy José Ultimate, Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y esta vez vamos a hacer eh, una reacción <ríe> A un IGA TPH Que me lo estaban pidiendo Sí, hace rato, pero Halloween Pero bueno, ya reaccioné a uno De Illuminatus, pero bueno, sacó otro, rápido Que sí, este año Está muy activo Illuminatus, eh. bueno eh, Salió este IGA De Dross, Juega, el de <ríe> Ok, va a estar Interesante este, dura dos minutos y acá dice Dross juega Juegos de terror y no se asusta casi nada Ok, a ver esto está muy interesante sí. Ya está esto, y como es muy corto vamos, también encontré otro La miniatura me llamó bastante la atención de también iluminato ¿no? ¿Qué es esto de Dross juega Pokémon ¡Hijole! O quiere ser Maestro Pokémon mejor dicho Ya es esa, acá okay, dice sí. YTP, MB, pero hace años, creo que dice... ¿dónde? Creo que es a ver qué año es este... Buah, ¡Oh, hace 5 años. Bueno, no sé por qué no vi esto, bueno, no importa, pero vamos a lo después. Primero vamos a ver este, especial de Halloween, y a ver qué contendrá esto. A ver. Yo lo no, de los videos Oye, hay los en la descripción, y bueno, sigamos. Vemos. Ok. ¿Por coño está empezando el juego? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Eh, a veces la cámara de mi molesta Voy a tratar de editarlo para modificar en algún lado ¿eh? Porque si no va a estar molesto porque está por la cara eh, o, o algo así ¿no? Es porque he notado así que a veces tapaba incómodamente algo que no se edite Por eso era relevante ¿no? Así que bueno, eso, después de la edición lo voy a, lo voy a hacer ahora ¿eh? Porque qué coño está empezando el juego? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! <risa> no. Se escuchan unos sonidos de fondo <risa> Se escuchan <risa> Bueno, no, pero este es un no. juego de terror O el cuarto de tu madre <risa> Hospicio. <risa> no estoy asustado <risa> No estoy asustado, <risa> lo que estoy es pendejo Hospicio. <risa> Otro juego del PewDiePie de pa. asustado. Lo que estoy es pendejo. O. P. P. P. <risa> Otro juego del PewDiePie de pa. Cabeza de huevo. Enemigo p. mío personal. Completa la las vergas. Coño, ya vamos a empezar con las mariqueras. Tenía que ser juego de PewDiePie de pa. Tenía que ser juego <risa> de PewDiePie Completa. <risa> <risa> Completa esta huevo. <risa> ¿Y cómo, co co cómo coño llegó aquí la estúpida esta? Pues yo asumo que estoy jugando en la pija de una feminista, ¿no? Ay, mira, mira. Permatraco completa completa esta huevo, completa. ¿Y cómo co co cómo coño llegó aquí la estúpida esta? Pues yo asumo que estoy jugando en la pija de una feminista, ¿no? Ay, mira, mira. EN encaja. ¿Qué? ¿Qué es No entiendo. <ríe> ¿Y esta bueno, Boñi mierga qué es? ¿Qué es eso? A las 13 va pal beauty, a las 4 va pal mol, para eso yeah. de la psicota va por. El bien. coño de tu abuela... No podrían hacer el juego sin putos. Ay mira, que hay un poema. tu abuela... No podrían hacer el juego sin putos. Ay mira, que hay un poema. Eso, eso está en alemán. Ay, otro pedazo de mierda. Perfecto. Te come la pía. O sea, perfecto. Oh, se come y la pija O sea que es peligroso ser el 69 con el, el Yo, por supuesto, no se me ocurre de otra Más que meterme un pipí de goma En el lugar más creepy que pueda haber <risa> ah, no. Le falta, Ay, mira, que hay otro poema Que dice ah, Odio amigo. a los judíos no. ¿Qué pasa? Ay, marico, no, por favor, no me hagan mierda, vale ¿Pero por qué pone esa música, huevón? <risa> Ah, pero esta vez no me asustaste, coño de tu madre. ¿Qué ¿Qué <risa> What the fuck? <risa> Feliz Halloween. <risa> ¿Les? ¿Os sea, hay algo más? Coño de su madre. <risa> coño de su madre. <risa> ok. <risa> Muy buena edición esta salva video de el... loco este a ver nada tío y bueno vamos a reaccionar la otra y ya que ya ve esto no que Dro juega Pokémon o algo así que los que son más Pokémon ok ya te eh, TPM TPMM ve va a ah, no importa eh. vamos a reaccionar a este y a ver qué es un Pokémon ¡Ay no! ¡Qué mierda, yo! ¡Eh! ¡Ay! Ay. Pero, ¿No? Y ahora, coño de su madre. <risa> está bueno, yo. Okay, ahorita, bueno, como estaba diciendo, estamos en una dimensión alterna, no sé qué coño está haciendo el juego, ¿no? Aquí voy. Sí hay que tener cuidado, ¿eh? A ver, ahí voy. Ok ¡Ay, ay, ay, ay casi! Coño, vale. Miau miau a! ¡Guau! Se nota que el video ha así un montón de años. Ok, gente. Qué más jovencito. Sí, ¿no? Bastante bueno, eso, video ¿no? El especial de Halloween, sí, de DO está... Eh, de de Illuminato, ¿no? De hecho, de DO, ¿no? <ríe> que está, tiene bastante muy buena edición, ¿eh? Y, y sí, eh, de buena la edición y como compro todas las palabras para decir toda esa barbaridad de todo cualquier ¿no? <ríe> cosa y bueno si sí son dos videos ¿no? y, y a ver cuando salga una nueva eh, una nueva higa tph que va a sacar pronto no pero no sabemos de, de qué va a ser ¿no? pero bueno. y bueno que más decirlo no? eh, dejar videos originales de iluminatos de iluminatos abajo en la descripción y bueno, sin nada más que agregar, eh, yo me despido hasta acá. So, yo soy yo Últime y nos vemos en la próxima. Bye, chao, adiós. ¿No? Entonces agarro, me levanto, voy al baño, veo porno. Me devuelvo para el baño, veo porno otra vez. Me devuelvo para el cuarto, me levanto, voy al baño, veo la mierda. Me devuelvo para el baño, me he puesto en la caca.